Entonces Bien. vamos a escuchar el comentario de Francis, que siempre tiene uno en la gatera ahí, como los caballos buenos, ¿verdad? O lo de carrera. Vamos a ver qué tiene nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante. Gracias, amado y amable televidente. Eh, a esta fecha de inicio de año, hemos visto o nos hemos entretenido con el tema que nos ocupa, que es el COVID-19, en una de su máxima expresión. Y digo en su máxima expresión porque es visible la, la baja de rotación o circulación de ciudadanos que no es común en tiempos normales o en los tiempos de reapertura. Y eso nos dice a nosotros que hay mucha infectación en la ciudad de San Francisco de Macorís, que es la que nos ocupa y donde vivimos. A todo esto, la autoridad, como hemos dicho, no vislumbra un plan de contingencia que tienda a reducir el impacto que pueda tener, que diariamente se va incrementando en las estadísticas, tanto de ocupación, de infectación, como teniendo los índices más altos desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, quizás porque es entendible en razón de que no había centros de detención de o de análisis. Yo mismo recuerdo que fue infructuoso que salí un día en plena... Restricción o, o confinamiento a tratar de verme con algún médico que me hicieran la prueba, lo que sea, porque no me sentía muy bien y estaba padeciendo sed de, de la, de la, del virus en razón que no tenía olfato, no tenía sabor y fiebres constantes. <coughs> Hoy día es distinto. Hoy día tenemos acceso a, un, a, los, a los laboratorios privados como al Laboratorio eh, Nacional Extensión San Francisco de Macorís. Pero no creo que pudiéramos nosotros sostenernos en tratamiento ni en infectación. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Se tiene que tomar en cuenta que el, la variante Omicron no garantiza de que a mí no se me vaya a reproducir nueva vez, de que yo tenga una baja en mi capacidad de respuesta inmunológica. Y eso puede ser una especie de, de rueda, es decir, constante quizá con intervalo de 15 días a una semana, quién sabe, porque yo he sabido de personas que bien han estado en una semana libre y han vuelto a ser infectados por su actividad o por haberse comunicado en algún punto. Yo creo que el gobierno debe de anunciar en los próximos días medidas que tiendan a regular el roce o lo que es el comportamiento o la movilidad de la ciudadanía en los distintos pueblos del país uno más que otro porque también eh, no hemos olvidado de, de que quizás hayan pueblos que no tienen la incidencia que tenemos nosotros que quizás ya su población total haya padecido del virus tampoco lo sabemos y esos serían datos interesantes pero de lo que yo estoy claro es que nosotros debemos de tener cierto control y regulación, no confinamiento, porque el confinamiento ya no, no es. Ya conocemos eh, el virus, ya conocemos cómo se propaga y cómo se pega, es decir, cómo se, se infecta. Pero aspiro a que el gobierno no siga con la indiferencia, como lo ha llamado el presidente Fernández, que también está padeciendo hoy de, del virus, quien en un momento, pudiéramos decir, se manejó en, en la candelá y pudo sortear todo ese proceso sin haberse infectado. Y ahora, en el momento de relajación, eh, y por ser este mucho más propagador, mucho más fácil de pegarse, el Omicron se le ha, pega, se le ha detectado al presidente Fernández y quien ha llamado con justa comprensión del caso, porque a él se le puede eh, reconocer que ha estado en el estudio profundo del comportamiento del virus desde el origen, desde el momento que iniciamos hasta nuestros días, incluyendo con análisis muy muy importante y de advertencia muy, muy importante y significativa producto de, del Centro de Pensamiento Funglode, que también opera un, un, un equipo de médicos, infectólogos, científicos, eh, tanto locales como internacionales. Pero ese comportamiento, ese, ese conocimiento, a pesar de que Luis Abinader presenta rasgos de, de seguridad de lo que se está haciendo y por qué no ha tomado ninguna medida, Creo, quiero verlo en el gobierno partiendo de la base científica y, y crítica de la realidad que estamos viviendo y hasta dónde nos conviene seguir dejando a, a, a rienda suelta a nuestro pueblo. Es una responsabilidad individual ya de por conocimiento, pero el Estado tiene que, que poner reglas y, y tiene toda la de, de ganar en el sentido de poder utilizar la normativa vigente respecto a la salud del pueblo dominicano. En otro orden, hoy quiero saludar y felicitar a los magistrados que estarían dando su rendición de cuenta en las Cortes de Apelación Local, como en las Cortes de todo el país, y esperando el mensaje del Poder Judicial que ha estado eh, bien criticado desde la cúpula en razón de las distintas medidas que en principio nos resultaron un tanto odiosas, pero que dentro de las que hablaba Amado ayer resulta un tanto importante el poder manejarnos a través de la de la Internet o de la web con respecto a procesos que llevamos en otros pueblos. Como es el caso mío, que pude sortear sin problema un caso de Samaná y no fui a Samaná. Y, y aunque me costó bastante esfuerzo, en unos procedimientos pudimos estar constantemente en contacto con la magistrada de Samaná. Y ella indicándonos y yo presentándole documentos y pruebas que luego eh, me las fueron validando. Al irla validando, se fue sorteando la suerte del documento, de lo que era nuestra intención. Y finalmente pude lograr el levantamiento de unas inscripciones que tenía un título en la comunidad de Samana. Con un simple pago de cuota de 800 pesos que exige el, la jurisdicción inmobiliaria, yo pude tramitar mi documento desde San Francisco de Macorís hasta Samaná, incluyendo, que pude hacer mis citas con la magistrada de forma simultánea y ver eh, y hablar con ella, así como estamos hablando a través del celular, y ella darme las pautas y validarme las pruebas y confirmar que estaba cumpliendo con el, con el proceso. Pero de ahí a las actividades cotidiana de las secretarías de los tribunales en la que los abogados requerimos de distintas informaciones rápidas como son actas de audiencias para saber qué sucedió en la audiencia si usted no asistió como son también las certificaciones de sentencia para poder eh, seguir los procesos más adelante como también es los desgloses lamentablemente eso hay que hacerlo vía presencial pero muchas veces se dificulta porque el criterio de apertura pareciera que no ha llegado y que sigue teniendo una obligación, la de nosotros presentarnos a un centro de, de unificado presencial en la que le hacemos la solicitud y luego posteriormente nos hacen entrega. La solicitud de de, de de sala y audiencia se pueden hacer integral en un solo documento para no tener que ir dos veces. Y se puede hacer en la vía presencial en el departamento que al 11 de, de diciembre o de noviembre se había dicho que definitivamente se aperturaba por una por una decisión judicial. Ahora yo espero que el Poder Judicial aclare y pueda eh, establecerse claramente cómo vamos a usar el servicio presencial para depósitos y solicitudes de, en, de audiencias o de procesos que llevemos en el futuro. Y cómo será la, la transformación en cuanto a la presencialidad en las secretarías. que aunque hacen un trabajo importante, puedo decir que, que, la, que la ausencia del registrador de título en San Francisco de Macorís para poner un caso debo reconocer lo que ha creado en las jóvenes o en los jóvenes que están dando el servicio presencial que han logrado conocer y comprender sus roles y cuando se trata de que tiene que tomar una decisión el, el registrador ya eso es al final, pero mientras tanto hemos logrado mucho con la virtualidad porque estas personas que están ahí en registro de títulos han sabido sortear y han dado un servicio eficiente a pesar de, la, de las restricciones. Eso se lo digo porque a diario, es decir, semanalmente tengo que visitar y, y me he enfrentado a situaciones ayer precisamente me la pasé ahí con situaciones que me satisfizo mucho poderla avanzar. Están en proceso. Creo que van en, en buen camino y es por las explicaciones y la ayuda que ellas realizan sin la necesidad de yo verme con el registrador de título, a pesar de que la ley establece que cada comunidad o cada jurisdicción inmobiliaria tendrá un registrador de título de la comunidad en la comunidad presencial. Es la ley que lo dice. Entonces, todo esto tiene que venir para que el 2022, el operador del sistema de justicia, conjuntamente con los magistrados, poder nosotros tener una comprensión del nuevo, del nuevo orden en la justicia dominicana y que los procesos puedan tener una respuesta, como decía Amado, más cercana, incluyendo la que planteaba Yerjan respecto a lo que era la, las resoluciones que tienen que ver con medidas de coerción y revisiones eh, administrativas, y aquellas que viéndose en la necesidad de darle una respuesta y no darla a tiempo, y sabiendo los jueces que por no darla a tiempo, se ven en la necesidad y obligación de darle un, una oportunidad y darle la libertad con una condicionante que prácticamente lo mantienen en, en prisión porque son insalvables. Cuando usted le dice a un infeliz que no tiene ni con qué pagar una multa de cinco pesos, que usted tiene que pagar una multa de una, una garantía de medio millón de pesos. Eso es por el atraso en los tribunales y creo que los jueces deben de de sincerar esa parte y deben de garantizar la pronta respuesta que también lo establece la ley. Y por lo demás, desearle un feliz inicio de año a toda la Judicatura Nacional y esperamos que se puedan sortear estas dificultades o estas eh, diferencias y que puedan darnos a nosotros hoy, a partir de ahora, una vía de solución a estos temas que nosotros entendemos eh, dificultan el ejercicio del derecho en la República Dominicana. Muchas gracias.